Y arranca el mes de mayo y arranca para que realmente disfrutemos de la ciudad de la velocidad a toda mamá. Definitivamente, Honda Comoto siempre sorprendiéndonos con promociones con descuentos. Y esta vez de verdad se volaron la barda porque regresa la promoción de 18 meses sin intereses con Caja Popular Cristóbal Colón. Y el día de hoy, para platicarnos las promociones, los descuentos, pues está el atractivo visual de Carlos Alvarado. <risa> Nuestro amigo Carlos salvarán, que los va a recibir aquí para darles explicación de todo Cuéntanos cuáles son las promociones, ¿Cómo, cómo, cómo quedan los precios en los diferentes modelos de moto de Honda Comoto Ok, pues mira, muy importante, como lo dijiste, son 18 meses sin intereses sobre precio de lista, eso es muy muy importante pero lo mejor de todo es que nos están pidiendo 0% de enganche. O sea, te puedes llevar tu moto prácticamente con mensualidades entre $1,500 a $2,500 pesos. O importante, o significativo la XR. Te la puedes llevar con mensualidades de $2,595 pesos al mes sin nada de enganche. O sea, súper, súper bien. Entonces, es una muy buena promoción ahorita para aprovechar toda esa gente que quiere una moto para trabajo, para el uso diario. Muy, muy importante Sí, hacer mucho hincapié, perdón por tragarme, mucho hincapié, en que son con unidades abajo de 50 mil pesos para que la promoción nos pueda abarcar perfectamente. Así es, y bueno, él por aquí tiene unos ejemplos que la verdad yo sí quiero destacar y compartirles. La Tool, por ejemplo, que darían 18 mensualidades de tan solo mil quinientos pesos. Señora, más gasten los cosméticos, ya no anden en el camión sudando la gota gorda, cómprese su moto. También está la Navi, que me encanta porque es ese modelo que fusiona entre deportivo y entre una moto chiquita. La Navi, 1776 La XS R-150 que les puede encantar a los chavos porque es una, yo le digo pues todo terreno porque se adapta a pavimento, se adapta a montaña en 2595 y la Twister 125 en 1836, realmente es para que este mes de mayo, repito e insisto, andemos a toda mamá por toda la ciudad, paseando, economizando, porque además recuerden que una moto, por supuesto, que son eh, economizar en gasolina, en tiempo, porque también anda uno con, con, con el tiempo ya corto, el tráfico aumentado aquí en la bahía, entonces con una moto usted se va a trasladar fácilmente y no solamente para el uso doméstico o personal, sino también para todas esas empresas que en estos momentos han incrementado su servicio, de servicio a domicilio, en todo ello. Así que bueno, pues de esta manera amigos los invitamos para que vengan a Honda, Comoto, Puerto Vallarta, ubicados en Francisco Villa, casi esquina Libramiento, teléfono 322-22-591-21 y algo más que nos falte por agregar. Pues no, nada más, bueno, ahorita lo que estabas comentando de los precios, recuerden que son cuatro ejemplos de las unidades que tenemos. Obviamente tenemos muchísimos modelos que se pueden adaptar a sus preferencias y a más que nada a su posible pago, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues nada, visítenos como nos comentó directamente aquí en la Honda. Y pues todo a que darle gracias a la Caja Colón. Así es, recuerden que Caja Popular Cristóbal Colón ya se encuentra en Puerto Vallarta, afortunadamente para muchos de ustedes, está ubicado en Soriana Pitillal, y con Caja Popular ustedes van, hacen el trámite para su crédito, ¿algún requisito sugerencia especial? De hecho, bueno, como dices, todo el trámite es directamente con ellos, los sí. únicos requisitos que te piden es tu IFE, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos de los últimos tres meses, así como obviamente ya en estos tiempos no estar en buro. Así es. Bueno, pues ahora sí, a estrenar moto con Honda, con Moto Puerto Vallarta en este mes de mayo, a toda mamá. Nos despedimos a través de Radio Switch. Gracias. ¡Uh! El atractivo visual, ah, fuerte hola, el aplauso. Ya, ya, ya, ya <risas> me voy, ya me voy, ya me voy. <risas>